El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antiguo Javier, dijo este miércoles que el sector transporte se apresuró con la marcha realizada el pasado martes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Asegura que el servicio de la ONSA no afectará a nadie y que es una necesidad. Eh, adelantamos de que aquí en San Francisco de Macorís, por instrucciones del señor presidente de la República, eh, va a llegar el servicio de transporte eh, que le llamamos la onza. Es un servicio que todo el mundo conoce en el país por su calidad. Además, de, aparte de la calidad, que también ayuda a reordenar lo que es el tránsito en la, en la provincia y en los pueblos. Y también tiene un ingrediente positivo y es que ayuda también a aliviar los bolsillos de los sectores más deprimidos. Entonces, servicio de esa naturaleza es lo que San Francisco de Macorís necesita. Pero estoy mirando que hay sectores, desde luego, interesados en que no es que se oponen. eso no sería la palabra exacta. Que yo que estoy mirando que yo quiero conversar NTN, su noticiero regional Robinson Polanco